y chicos, como están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Los Rincón de Rossi. Hoy en nuestra segunda temporada de Creatividad Colaborativa, les presento estos hermosos botones miren qué hermoso en Rívoli y Mostacillas de la número 11 gracias a nuestra amiga de Creaciones Jack estos, esos, estos botones llegan gracias a la colaboración de de Clary Pozo los botones Clary que también se nos une a nuestra segunda temporada, visiten su Instagram, aquí debajo aquí debajo les dejamos la información para que también ustedes puedan entrar a su Instagram y vean también las creaciones que ella hace chicas de verdad muchas gracias a todas por el apoyo, de verdad muchas gracias por, por, por apoyarnos con esta iniciativa de lo que es la creatividad colaborativa para el canal, de verdad muchas gracias y en esta segunda temporada vamos eh, vamos a hacer estos hermosos botones miren qué bello y muy fáciles de hacer chicas ya saben suscríbanse a nuestro canal compartan nuestros videos regálenos un like y sigan en todas las redes de verdad mil gracias bienvenida a las nuevas suscriptoras al canal a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas, a todas las chicas que se nos unen en este hermoso proyecto, de verdad, mil gracias, de verdad que sí. Hoy vamos a trabajar con Rivoli y Mosasilla de la número 11. Recuerden suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube notifique cuando hagamos, cuando hagamos videos nuevos. Chicas por favor es muy importante que se suscriban al canal y que nos regalen un like. Así nuestro canal sigue creciendo y así nosotros podemos brindarle, brindarle mucho más videos para que ustedes puedan aprender un poco más. Bueno chicas, vamos a empezar. Para elaborar estos hermosos aretes, estos hermosos aretes claros, vamos a necesitar silla de la número 11. Aquí yo tengo silla de la número 11 en dos tonos. Aquí están, como la pueden ver, en dos tonos. También vamos a necesitar un enganche para arete, para arete laminado, el de su preferencia. Vamos a utilizar para hacer esta, para poner la cadena. Eh, trabajen con la cadena de su preferencia la cadena que usted más le gusten aquí yo tengo un portadije o un porta lo pueden ver miren si gustan lo pueden pueden ponerle una argolla tenemos tijera aguja tenemos tijera pinzas aguja e hilo y tenemos los protagonistas para hacer estos hermosos aretes claros vamos a necesitar un rígoli de 16 milímetros y vamos a necesitar un rígoli de 18 milímetros como pueden ver entonces vamos a poner esto por aquí porque vamos a empezar a hacer lo que es vamos a empezar a trabajar con el con el riboli de 16 milímetros. Todos los pasos de esto se repiten, van a ser igual. Vamos a trabajar con el hilo Nimon. Trabajen con el hilo de su preferencia. Siempre le he dicho que trabajen con el hilo que ustedes se sientan mucho más cómoda. Y para esto, vamos a poner este riboli de 18 milímetros de este lado. Vamos a tomar de la mozasilla dorada de la número 11 vamos a tomar 24 mozasillas. Para esto yo tomé solamente una yarda de hilo. chicas suscríbanse a nuestro canal y compartan nuestros vídeos activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos Miren, como pueden ver aquí tenemos este es el inicio de nuestro botón claro Miren, aquí tenemos 24 mozasillas de color dorado trabajen también con la mozasilla de su preferencia a esto llevamos hacia abajo y le vamos a dar la vuelta lo repasamos y vamos a dar la vuelta y vamos a amarrar con dos nuditos por favor aquí estoy amarrando el primero no muy apretadito pero lo vamos a apretar un poquito y aquí está nuestro segundo nudito Bien. Ya que tengamos nuestro, nuestro segundo nudo, vamos a agarrar nuestro exceso de hilo y lo vamos a guardar. Vamos a pasar a una o dos mozasillas. Así de, este, de esta forma. Lo voy a acercar bien a la cámara para que ustedes puedan ver. Seguimos trabajando con la mozasilla número 11. Y vamos a tomar esta de color rosa. Esta que está aquí. ¿La pueden ver? Y miren de dónde sale nuestro hilo. Vamos a dejar dos mozasillas de color dorado por el medio y entramos en la tercera, así de esta forma. ¿Ven? Y vamos a dar. Tiene que quedarnos algo así. Vamos a repetirlo. Dos mozasillas de color rosa. Miren de dónde sale nuestro hilo, dejando dos mosecillas en medio y pasando en la tercera mosecilla. Hacemos hacemos presión en forma de palanca, así y alamos. Ven. Ahora esto lo vamos a hacer todo por completo hasta llegar aquí. Miren, si pueden fijar, aquí ya estamos terminando. Y aquí está mi exceso de hilo. ¿Verdad? Tomamos otra vez dos mozasillas para terminar. Miren dónde están las dos mozasillas. De aquí sale mi hilo y esas son las dos mozasillas que tengo que volar. Vamos a cortar el exceso de hilo. Y pasamos en esta silla ¿pueden ver? así Bien, así tiene que quedar Bien, así no tiene que quedar ahora vamos a pasar a la silla de color rosa en esa de esta forma Seguimos trabajando con el color rosa. Y pasamos, miren este hilo, pasamos por una mozacilla. Así. Tomamos una dorada. Y esto lo vamos a hacer. Tomamos una rosa. ya saben el conteo entonces yo voy a adelantar y nos vemos aquí bien aquí estamos terminando de colocar nuestra última musacilla y la última musacilla que tenemos que colocar es dorada miren pasamos la primera, miren pasamos por la musacilla color rosa y subimos arriba en la primera musacilla color rosa que pusimos anteriormente así de esta forma, ¿Ven? ahora vamos a proseguir con las mozasillas de color rosa, estos pasos todos se repiten, vamos a pasar por la dorada, aquí lo que vamos a hacer es a rellenar, Pero una mozasilla por cada por cada espacio pueden ver una moza por cada espacio ¿Sí? chicas ya saben suscríbanse a nuestro canal Compartan nuestros videos, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando hagamos videos nuevos. Ya saben, es muy importante para nosotros cuando ustedes comparten nuestro videos y se suscriben a nuestra plataforma. Miren. Seguimos colocando las mozasillas y casi vamos a parar. Todavía nos falta colocar miren. miren aquí terminamos de poner la última mozasilla color rojo aquí terminamos de colocar la última mozasilla rosa miren tenemos que entrar en la que está debajo subimos colocamos en la que está al frente de nosotros ven? ahora aquí vamos a trabajar con las 11 de color dorada este paso lo vamos a repetir así tomamos dos de color rosa y pasamos por la rosa otra vez forma y espero que por favor me envíen sus fotos estos son unos botones que son muy bonitos de verdad chicas quiero agradecer mucho a todas esas chicas que se que me han inscrito las que me escribieron para participar en la segunda temporada de verdad mil gracias de verdad que sí gracias por, por el apoyo gracias también porque quieren ser parte de esa, de esa comunidad de, de creatividad colaborativa de verdad mil gracias seguimos con nuestra secuencia y casi estamos terminando miren estamos terminando ya de colocar prácticamente las últimas este es un botón muy fácil de hacer y muy bonito también Cuando lo hagan, por favor, también también a nuestra amiga Clari Pozo o Creaciones ya. También denle la gracia a ellas. Miren. Terminamos, miren, entramos por la quinta debajo. Así ¿Ven? vamos a dar nuestro hilo y vamos a hacer esto. Miren, vamos a pasar por esas musasillas. Bien, la que está debajo y las dos que acabamos de poner ahora mismo pasamos y nos colocamos aquí y vamos a trabajar con las 11 de color dorada bien. tomamos otra y vamos a pasar, bien, vamos a ponerlo así para que lo puedan ver vamos a pasar por las dos rosas que acabamos de poner Tomamos otra. Y esto lo vamos a hacer. ¿Ven? ¿Ven? Pasamos por las dos. bien chicas, miren aquí estoy terminando de colocar las últimas doradas eso es esta secuencia, todo se repite y nos vamos a dar la vuelta para que ustedes puedan ver entren por las dos que pusimos anteriormente y nos vamos a quedar en la primera dorada que pusimos anteriormente así nos vamos a quedar ahí ¿Ven donde sale el hilo pueden ver ahora vamos a trabajar con esa con las doradas y vamos a tomar 5 sillas de la número 11 en color rosa ven 5 y vamos a hacer picos así picos de 5 sillas entrando por la dorada miren vamos a hacerlo así yo estoy incómoda ahí pero vamos a hacerlo así para que ustedes lo puedan ver miren entramos por las doradas y las dos rosas y subimos bien, y subimos a la dorada Vamos a así. ven ahora yo me voy a elegir a la dorada, a esa dorada ¿Ven? otra vez cinco mozasillas. Cosilla, hacemos picos entramos por la dos rosas y salimos así de esta forma a la dorada miren. ¿Ven? Así. y vamos a hacer eso pueden ver entonces yo voy a adelantar un poco voy a adelantar todo esto porque esos pasos se repiten Aquí estoy terminando de colocar mi última cinco y voy a entrar en el pico de la dorada. Entro en las dos rosas, miren, y voy a subir a la dorada y me voy a colocar en la número 3 de color rosa. aquí, Aquí voy a tomar, miren, ¿eh? aquí vamos a tomar dos mostacillas de la número 11, color rosa, y pasamos de pico en pico. Esto es para cerrar, miren, pasando por la número 3, que forma un pico, por las mostacillas, tomando dos mostacillas, así, pueden ver. muy fácil de hacer ¿pueden ver? ahora colocamos nuestro riboli número 16 de esta forma y apretamos miren como queda ¿Ven? miren la parte de atrás, de adelante ¿ven? miren que hermoso y muy fácil de hacer. Espero que todas, espero que lo hagan, que me envíen sus fotos y que por favor me taguen, y taguen a nuestra amiga de Jack Creaciones o pozo Miren, aquí vamos a hacer un pequeño remate que ya terminamos. Ahora vamos a subir a dos musacillas de estas para poner. La, el enganche vamos a tomar cuatro mozasillas vamos a poner así. cinco cinco color dorado y vamos a entrar miren ustedes ven por las que están aquí vamos a hacer miren. vamos a ver si la aguja nos no ayuda miren pasamos las dos así de esta forma Bien. acomodamos nuestra mozacilla, así, y ahora vamos a esto, a repasarlo y acomodarlo. Bien, chicas, miren, yo adelanté un poco para el botón 18, porque son los mismos pasos. Simplemente, miren, aquí estoy terminando, para colocar el enganche. ¿Verdad? y pasamos vamos a dejarlo aquí esto vamos a colocar el enganche y vamos a dejar esto aquí para terminar de hacer el botón que nos va a ayudar con la cadena bien aquí está el enganche vamos a ponerlo con la pinza y aquí está nuestro botón nuestro botón claro bien. miren qué bello hermoso ¿verdad? Ahora para nuestro botón número 18, como les estaba comentando anteriormente, vamos a hacer los mismos pasos, 24 mozasillas, los mismos pasos que, que hicimos aquí. Simplemente que aquí va a variar en este, en este, ya cuando colocamos, cuando terminamos de colocar las dos mozasillas, en vez de poner 5, vamos a poner 7. Vamos a poner siete mozas Vamos a hacer así para que la puedan soltar. Ponemos 7 mozasillas. Y pasamos por las doradas y pasamos por las dos rosas y nos colocamos en la dorada nuevamente. Ven qué fácil pero aquí simplemente lo que vamos a hacer es aumentar bien, en vez de 5 vamos a poner 7 bien chicas vamos a yo voy a adelantar ya que este paso este paso el este paso es lo mismo que este ¿Verdad? es lo mismo este 5 y este 7 Bien chicas, mira, aquí estoy terminando de colocar nuestra última mozacilla. Nuestras últimas siete mozacillas. Hacemos el mismo procedimiento. Bien. Esto es simple. Si van a poner un botón mucho más grande, simplemente tienen que aumentar. Si van a poner un rigolis más grande, simplemente aumenten. Subimos al pico y lo vamos a colocar en la número 4. Aquí, ven, 2, 3 y 4. Y aquí vamos a tomar, en vez de 2, vamos a tomar 3. ¿Verdad? Y pasamos por el pico de la número 4. Así, de esta forma. Tomamos 3 y pasamos, ¿Verdad? Y vamos a cerrar nuestros hermosos aretes o nuestro hermoso botón claro Chicas, de verdad muchas gracias a todas por el apoyo. No olviden seguirnos en todas las redes como El Rincón de Rosy, de regalarnos un like, de comentar en nuestros videos, de compartir también con el que le gusten los videos. Y de suscribirse a nuestro canal para que nuestro canal siga creciendo. De verdad, mil gracias a todas por el apoyo. Y a las chicas de la, de la comunidad, mil gracias. A las nuevas suscriptoras también, gracias por suscribirse. Miren, aquí ponemos nuestro botón, acomodamos con cariño, miren, jalamos. Y a esto le vamos, lo repasamos, recuerden siempre repasarlo y hacer los pequeños remates, siempre. Miren. Lo repasamos por donde la aguja no deje pasar. Miren qué belleza, miren cómo quedan esos botones, miren. De verdad muy lindo ahora en esta temporada de calor. hacer un pequeño remate aquí para dividirme arriba para hacer lo mismo que yo le hice en el enganche Bien. siempre pasando nuestro hilo de forma que queden dentro de la moza silla recuerden trabajen con el hilo de su preferencia y si tienen hilo del mismo color de la mozasilla mucho mejor todavía Bien. aquí yo voy a tomar cinco mozasillas y voy a hacer lo mismo lo mismo voy a hacer para poner el portadije o el portacadena y esto hay que repasarlo varias veces pasamos y entramos en la dorada bueno chicas gracias mil gracias a todas a la de la comunidad gracias por el apoyo a las chicas de la comunidad colaborativa muchas gracias por unirse a esta bella a este bello proyecto vamos a abrir nuestro portadije miren él se abre hay algunos que no se abren estos portadije yo lo encontré en para si me van a preguntar dónde lo dónde lo compré se lo compré en tres gemas miren ellos se abren un poco rígido pero ellos se abren miren miren con un poquito de presión ellos se abren y son muy factibles para cuando tengamos que poner cadenas cuando no tengamos que eh, hacer un enganche, si no tienen el portadije no importa le pueden poner una una argollita o lo pueden dejar así Yo voy a cerrarlo bueno chicas nos despedimos hasta otra entrega del rincón de rosy no olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like y seguirnos en todas las redes como el rincón de rosy miren aquí está nuestro bello y hermoso juego de botones claros de verdad mil gracias a todas las chicas de verdad mil gracias de verdad espero que les guste es muy fácil de hacer y espero que este video le haya servido a muchas. Bueno chicas, nos despedimos. A otra de la entrega de Rencote de Rosy. Se le queda a todas. Un beso muy grande. Y gracias a todas por el apoyo.